Bueno, pues, eh, bienvenido a la, a, la sesión, a la segunda sesión de, de, de Javier Santo. Hoy te, ahora tenemos con nosotros a, a Ramón monte Rodríguez, que también es de la, de la Universidad de Granada y es del departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. Y, bueno, nos va a enseñar un, un software que, como yo le venía comentando ahora en la en las la, la charlas estas que tenemos los 10 minutos antes de iniciar los cursos, que, que es un software que, que tengo que declarar que yo no, nunca he manejado, siempre he escuchado mucho hablar de él y tenía mucho interés en asistir a un curso de este tipo, por tanto yo, yo soy el primer, el primer interesado. En vivo es un software para investigación cualitativa, por tanto tú y yo, Ramón, somos enemigos, enemigos de investigación, pues ya sabes decir de los cuanti, ¿sabes? ¿sabes? Esta es la investigación cual y la cuanti. Entonces, vamos bueno, a ver si, bueno vamos a aprender con Vamos a ver si esta mañana rompemos con esa idea un poquito. Efectivamente, rompemos con esa idea y, y, y, nos, hermanamos, y nos hermanamos un poco. Pues, oye, Ramón, muchísimas gracias por participar, por ofrecerte a, a darnos estos, estos cursos. Como tú has dicho, tienes ya casi, va a tener casi 200 personas ahí para, para ilustrarla y formarla. Y ya está, y te, voy la, te voy a dar la palabra. Ya está, agradecerte de nuevo que, que, que participe y bueno, eh, ahora después me conecto, yo estaré conectado, ¿vale?, de no todos los problemas que haya con el chat y todo esto, como siempre, y después eh, creo que tendré alguna pregunta al final, como tendremos tiempo de sobra, pues, ya dejaré un tonillo de preguntas. Muchísimas gracias y te doy la, la palabra. Muy bien, muchas gracias, Dani. Pues, bueno, nada, como bien decía Daniel, eh, Hoy os voy a presentar brevemente y de forma muy básica las potencialidades que tiene la utilización de un software de asistencia a la investigación cualitativa como es en BIM. En primer lugar, pues, me gustaría agradecer pues, a Dani la gestión de todo este aparataje de curso bajo la iniciativa que yo sigo publicando y por supuesto pues, agradecer a todos eh, la gente sobre todo de la Universidad de Granada que está movilizándose desde iniciativas como Radiolab, Medialab, etcétera, el movimiento UGR en casa para dinamizar estos tiempos complejos y convulsos que estamos, que estamos viviendo y bueno, de algún modo eh, emplearlos para poder seguir formándonos ¿no? eh, La sesión va a tener digamos una tres partes. En un primer momento yo quiero hablaros brevemente de, de cuestiones de investigación cualitativa y, y cómo o qué, a, a qué no, de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación cualitativa. Luego voy a presentar brevemente la, la herramienta de en vivo y después, bueno cerraré la presentación y me iré directamente al, al programa para que vayamos viendo con, con ejemplos qué es lo que lo que se puede hacer con este tipo de, de software, ¿vale? Entonces, yo cuando preparo este tipo de, de sesiones o preparo este tipo de, de, de cursos o cuando eh, voy a cursos de otra gente o a sesiones de otra gente, al final siempre, bueno, cuando te pones a pensar lo que te llevas de cada curso lo que te llevas de cada sesión es un nombre, un enlace, un libro, un, una idea, ¿no? Entonces, si hay de algo tenéis que llevaros de de la sesión de hoy, me gustaría que fuera esta referencia, ¿no? Y es un, un manual que hicieron Carmen Trigueros, Enrique Rivera e Irene Rivera, que he visto que estaba por ahí también el, en el chat, lo cual me, bueno, me da un poco de cuenta porque ellos saben muchísimo más de esta herramienta que yo, eh, que solamente soy un, un iniciado. Y os voy a dar luego, si queréis, por, por ahí el enlace, de lo voy a pasar ahora mismo por el, por el chat y es un manual bastante bueno, publicado en, en abierto, sobre técnicas conversacionales y narrativas, es decir, eh, cómo incorporar la herramienta en vivo a los procesos de investigación cualitativa. Este manual está hecho sobre la versión 12 del, del software, de la herramienta en vivo, y ahora veremos que bueno, hoy vamos a trabajar con la nueva versión de en vivo que es la versión 13 a la que le han quitado el número y la han dejado simplemente en vivo y que salió hace menos de, de un mes o un poco más de un mes. Eh, si algo tenéis que llevar de aquí, llevaros este, este manual, llevaros este enlace, porque es un, es un texto eh, fantástico eh, que os va a servir para guiar eh, vuestro proceso de investigación si hacéis investigación cualitativa pero sobre todo con la idea de que en vivo no es solamente una... Eh, disculpa, Eso. Eh, En vivo no es solamente una... Perdona, pero has apagado el micrófono. ¿No a dar el micro? Eh, yo no lo había apagado, ¿eh? Te lo he yo, yo sin querer. Ah, vale, vale, Escuchaba vale, micro vale, y esa, y esa, y, y, he escuchado el micrófono y he dado el tuyo, venga, dale. vale. Vale, vale, eh, ¿se escucha ya? Sí, ya, perfecto. Vale, vale, eh, no sé si, si puedo volver un poco, bueno. No, así os he dicho todo no te preocupes. Vale, vale, entonces, eh, lo que decía, fundamental ese manual que os lo llevéis porque os va a servir para entender que en vivo no es solamente una herramienta de análisis, sino que también es una herramienta de gestión del proceso de investigación, ¿no? De, de procesos de investigación cualitativa y también de procesos de investigación mixta que mezclen lo cualitativo con lo eh, cuantitativo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigación cualitativa? Bueno, eh, la investigación cualitativa, en cierto modo, lo que trata el, el enlace está puesto en el chat. Si lo, alguien lo puede copiar de arriba y, y pegar, por pues no repetirlo, eh, por favor, que lo, que lo hicieran. Eh, la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, ¿cuál es? Pues sobre todo es la naturaleza de los datos que, que recogemos. Mientras que en una investigación cuantitativa los datos son de naturaleza esencialmente numérica u objetiva, el, en la investigación cualitativa los datos pueden tener naturaleza discursiva, o pueden tener naturaleza textual, o pueden ser imágenes, o pueden ser... Eh, vídeos y después lo que, lo que hacemos es rescatar también la esencia subjetiva de todos esos datos. Es decir, no solamente tenemos en cuenta lo que el dato es en sí, sino también la interpretación que puede hacer el investigador de esos datos. ¿no? Entonces, eh, vemos cómo la investigación cuantitativa lo que rescata es, en cierto modo, el valor de esa subjetividad. Y un ejemplo que siempre me gusta poner sobre la diferenciación entre investigación cualitativa y cuantitativa, que muchas veces ha sido entendida como un, bueno, pues como un enfrentamiento y que ahora después me gustaría esclarecer que no es así. Pero eh, ha habido varios ejemplos en la, a lo largo de la historia de España, por ejemplo, donde se han hecho procesos de investigación cuantitativa y cualitativa, no se me escucha, ¿No se me está escuchando? Sí. Es que alguien estaba diciendo que no se me escuchaba. Vale, vale. Bueno. Eh, <ríe> vale, Jorge, como comentábamos, Ramón, esto lo cubre con la seis y Víctor, que muchas veces te quedas y dices, ¿hay alguien al otro lado? ¿no? no, no, no, es que ha habido alguien que ha puesto que no se me escuchaba, vale. Eh, ah, vale. Vuelvo al caso de, de, de la investigación en España, ha habido ejemplos donde se han hecho procedimientos cuantitativos y cualitativos para afrontar una misma pregunta de investigación. ¿no? Eh, cuando hace décadas España se debatía si entrar en la OTAN o, o no entrar en la OTAN, um, se hicieron procedimientos de, de investigación eh, distintos. Se hicieron procesos de investigación cualitativos para in, tratar de indagar si España iba a entrar en la OTAN o no y procesos cuantitativos. Y resultó curioso que en las encuestas que se hicieron eh, en cuantitativas, pues los datos nos decían que eh, España iba a votar que no. Cuando a la gente se le preguntaba directamente eh, si España iba a entrar en la OTAN o no, la gente decía no, no quiero que entre en la OTAN. Sin embargo, cuando se hicieron procedimientos cualitativos, es decir, se hicieron entrevistas y se hicieron grupos de discusión con núcleos más pequeños de personas para tratar de indagar en, en, en si esas personas iban a votar a favor o en contra de la pertenencia a la OTAN de, de España, se dieron cuenta de que el, el fantasma del franquismo estaba muy inserto todavía en la gente y que en un momento de votación pues, era mucho más probable que el español acabara votando a favor, que votando en contra de la OTAN, que fue lo que realmente pasó después. Es decir, que a veces ese debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo es, eh, no es útil, porque realmente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la pregunta de investigación. Y si esa pregunta de investigación yo la puedo responder, con un procedimiento de investigación cualitativa o con datos más de naturaleza cuantitativa. Y a veces hay un eh, es un error muy grande el de confundir estas visiones con una visión enfrentada de la ciencia. No hay, digamos, una forma de hacer ciencia mejor que otra. La cuantitativa no es mejor que la cualitativa y la cualitativa no es mejor que la cuantitativa, sino que ambas deben responder a preguntas distintas, ¿vale? Y ahora veremos, ahora veremos un poquito por qué. Existe de todas formas, históricamente, un cierto rechazo, eh, incluso desde de las ciencias sociales y de las ciencias humanísticas, a la investigación cualitativa que porque se le acusa de bueno por una cierta falta de rigor, la, no por no poder ser generalizable, por no poder ser replica, replicable, ¿no? Y entonces la investigación cualitativa lo que ha intentado hacer es un poco dotarse de estrategias eh, para tratar de justificar que si él tenía rigor o que si en cierto ámbito sí si podía ser bueno extrapolable a un, a un núcleo poblacional, etcétera Entonces se produce algo muy curioso, ¿no? que es cómo el, el, la ciencia cualitativa, bueno, en esto que aparece aquí en, el, el, en la imagen del libro de... de que he comentado antes, se convierte en cierto modo un poco positivista. Entonces, pierde un poco su esencia, ¿no? Pierde la esencia de centrarse más en la interpretación de los datos que en los datos en sí. Y, y ligado a esto, también podemos ver cómo eh, dentro de, incluso la gente que hace investigación cualitativa, existe un cierto rechazo al uso de software. Cuando yo pongo aquí QDA, hablo de qualitative Data Analysis, eh, Análisis de datos cualitativos, software que utiliza análisis de datos cualitativos. Uno de ellos es en vivo, el otro antes eh, en los comentarios mm, hablabais de de o de Atlas que son otros software, otros software. Pues desde el mundo de la investigación cualitativa ha habido también mucha gente que desde bueno desde hace años rechazan el uso de este tipo de software porque dicen que se pierde la parte artística del proceso de interpretación. Bueno, hoy voy a tratar también de dar una serie de pistas o una serie de claves para que esto no pase. ¿no? Y para que seamos capaces de utilizar la técnica a nuestro favor, pero siempre entendiendo que eso, que al fin y al cabo en vivo es un amigo, es una especie de estante donde nosotros vamos colocando nuestras cosas, pero es un estante eso que tiene un mostrador donde nosotros le vamos a poder ir, le vamos a poder pedir ciertas cuestiones y el programa nos, nos la va a dar. Pero siempre entendiendo que después nosotros tenemos una función muy importante como investigadores. Al igual que pasa también con, con, con la investigación más cuantitativa, ¿no? Bueno. Eh, no me quiero centrar, no me quiero extender mucho en este tema de la investigación cualitativa porque yo creo que lo que más interesa es eh, profundizar en, en la técnica ¿no? en, o en la herramienta, pero quiero dejar claro esto, ¿no? que la investigación cualitativa tiene que ser coherente ontológicamente, epistemológicamente y también metodológicamente y que esa metodología se tiene que adaptar siempre al objetivo y a las preguntas de nuestro, de nuestro proceso de investigación, y no al revés. Esto lo digo sobre todo porque mmm, históricamente, también pasa en el mundo más cuantitativo, eh, nos agarramos a la técnica, nos agarramos al método y formulamos las preguntas de investigación, formulamos los objetivos de nuestra investigación a partir de un método que, en el que ya estamos... Eh, que tenemos aprendido al que ya estamos acostumbrados y el paso tendría que ser al revés no lo importante es preguntarnos bueno qué quiero saber sobre qué quiero indagar en qué quiero profundizar y a partir de ahí entonces y solo entonces definir cuál es nuestro método y ver también cuál es nuestro paradigma o cuál es nuestro posicionamiento epistemológico para utilizar modo de utilizarlo vale eh, Almudena, cierra el micrófono si sí. puede. Vale. Eh, por lo tanto, como una regla así muy sencilla, que no funciona siempre pero puede valernos, es que si nuestras preguntas de investigación empiezan por qué, por cuánto o por cuándo, posiblemente nuestros métodos tengan más que ajustarse... A, una, ...a un paradigma más cuantitativo o a una epistemología más positivista... ...en las que nuestros métodos van a ser más numéricos, más cuantitativos, ¿no? Mientras que si utilizamos preguntas del tipo ¿cómo? o preguntas del tipo ¿por qué? ...nuestras respuestas deberán ser más interpretativas, deberán partir más de los discursos... ...deberán partir más de los textos de los participantes... De, de números, ¿vale? Entonces, si nuestras preguntas mmm, se configuran de una forma o de otra, nosotros tendremos que adaptar nuestros métodos a esas preguntas. Y es que como decía Flick, la investigación cualitativa para nosotros tiene que ser esencialmente eh, esas tres cuestiones. Y ahora veremos cómo esas tres cuestiones se eh, entrelazan en las tres partes esenciales que tienen vivo, que son las de leer, anotar y comprender. La cualitativa no es nada más que eso. Es leer textos, es anotar sobre esos textos y es tratar de comprender esos textos y dar respuesta a una pregunta de investigación que nosotros no hayamos marcado, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el utilizar un software de este tipo? Pues esencialmente que vamos a ahorrar una cantidad de tiempo eh, ingente. Es decir, el ahorro de tiempo es total, porque ahora vais a ver cómo los procesos de búsqueda sobre nuestros propios textos, sobre todo si tenemos mucha cantidad de textos, es, es brutal. Podemos gestionar la información la información de nuestra investigación de una forma mucho más, mucho más rápida. Podemos eh, manejar eso, grandísima cantidad de datos, teniendo en cuenta que esa gran cantidad de datos también es un problema. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que la investigación cualitativa se ha rodeado de, esta, de estos software cada vez más potentes, cada vez con más posibilidades, cada vez eh, hemos, podemos meter más eh, datos dentro de cada uno de nuestros proyectos. ¿Alguien le puede eh, silenciar a William Ramón el micrófono que lo tiene abierto? Vale, gracias. Eh, tenemos... Eh, cada vez herramientas más, eh, más grandes que nos permiten incorporar más datos, mayor cantidad de datos, y eso también es un problema para la investigación cualitativa porque de repente pierde su esencia en tanto es, deja de interpretar datos de forma profunda a hacer una especie de panorámica global sobre muchos datos, es decir, cuando hacemos Big Data, realmente es muy difícil decir que estemos hablando de investigación cualitativa, porque mmm, si cogemos y hacemos un vaciado de discursos de la red y de repente tenemos 500.000 tweets, esos tweets los podemos categorizar por, por temática o por contenido. Pero realmente el, el procedimiento que nosotros podamos hacer sobre esos discursos ya va a ser exclusivamente descriptivo. Por lo tanto, cuando cuantas más cuanto más datos tenemos también la, la, la investigación cualitativa empieza a perder su esencia interpretativa o hermenéutica. ¿vale? Otra de las ventajas de este tipo de software es la de mejorar lo que se denomina la calidad de investigación. Y bueno, una, una investigación puede tener una calidad enorme sin utilizar este software, no es un requisito. Pero el software o la herramienta sí que nos permite flexibilizar, en cierto modo, el proceso de investigación, ser más eh, bidireccional, es decir, poder ir hacia adelante y hacia detrás y hacia atrás de una forma más eh, sencilla, y también, en cierto modo, hace más transparente el proceso. Es algo de lo que se ha acusado la, a la ciencia cualitativa durante todas estas décadas, y, pues, el, el uso de esta herramienta permite a alguien profano de nuestra investigación que pueda ver de un vistazo lo que se ha hecho y, en cierto modo, tratar de justificar que se ha hecho esa investigación y no se han, eh, por, por ejemplo, inventado los datos o que se han eh, eh, hecho otro tipo de procedimientos poco ético o nada ético, ¿no? Otra de las eh, ventajas de usar este tipo de software es que nos permite trabajar en equipo. Ahora veremos cuáles son las ventajas que tiene esta nueva versión de, de en vivo, pero la ciencia cualitativa o la, la investigación cualitativa, eh, como ciencia o como arte, ha pecado también siempre de, bueno, como eran procesos muy interpretativos y muy personales, difícilmente eran compartibles, difícil, difícilmente eran comparables, difícilmente eran, bueno, pues eh, fáciles de trabajar en, en un grupo. El uso de este tipo de herramientas nos permite, pues, compartir proyectos o en la nueva versión, como veremos, nos permite incluso trabajar en, en la nube para compartir codificaciones, para compartir categorizaciones, etc. ¿Vale? Y, pero la idea esencial que nos, nos debe quedar más, más que de la herramienta como para, para analizar es que la herramienta es un elemento, eh, es un útil, es una es, es un, un software. Estupendo para servir de gestor de todo el proceso de investigación. Y cuando estoy hablando del, del, del proceso de investigación no estoy hablando exclusivamente del análisis de los datos. Estoy hablando ya directamente desde el principio, principio, principio de la investigación, es decir, cuando a alguien se le ocurre una serie de preguntas o una serie de temáticas a explorar, cuando alguien empieza a recoger referencias bibliográficas, cuando alguien empieza a conectar ideas de referencias bibliográficas, y hoy vamos a ver cómo en vivo nos puede acompañar durante todo ese, todo ese proceso, ¿vale? Sobre el tema de los riesgos, pues bueno, uno de los que más o menos estaba comentando es el, el riesgo a dejarse seducir mucho por el dato numérico en vivo, ¿no? De forma exclusiva. Y este que en vivo también no va a dar números, nos va a dar números en términos de repetición de palabras, codificaciones que hayamos hecho, coeficientes de Pearson si queremos comparar la codificación de, distintas, de distintos investigadores, pero claro... Eh, si nos dejamos seducir exclusivamente por ese dato numérico de forma exclusiva, estaríamos haciendo otro tipo de investigación que ya difícilmente se podría llamar cualitativo, ¿vale? Entonces, en vivo, ¿qué es? En vivo es lo que se denomina un CACDAS, ¿no? Un Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Es decir, un software de análisis o de ayuda o de asistencia a los procesos de análisis de datos cualitativos. De datos textuales, de datos de imágenes, de datos de vídeo, etcétera. ¿Vale? Esta imagen que he puesto aquí, eh, la he cogido directamente de la presentación del, eh, del último software de en vivo, y es que ellos, bueno, pues, eh, se van a bueno, se decían para vender su software, efectivamente, porque el software, como ahora veremos, no es gratuito, es de pago, que su software es el número uno en, en artículos publicados que utilizan en vivo como referencia, ¿no? Es decir, de toda investigación que se hace eh, utilizando software de investigación cualitativa, en vivo es la que más eh, citada es, ¿no? Es, está citada más del 157%, o sea, 157% más que el resto de soluciones de análisis de datos, como podrían ser las TI, más QDA, QDA, etcétera. Todas estas que os estoy comentando, tanto en como más QDA, como QDA Miner, etcétera, todas son de, de pago, es decir, son plataformas, son software cerrado, de pago, al igual que en vivo. Existe alguna alternativa que yo hace años probé sobre, eh, se llamaba libre QDA o algo así, algún tipo de software libre, pero estaban muy verdes y podían hacer muy poquitas cosas, ¿vale? Entonces... Eh, en vivo es de pago y ahora lo, ahora lo veremos y, y realmente no existe una alternativa de software abierto, desgraciadamente. Yo sí, sería el primero que me pasaría a, a, a utilizar una, una herramienta de software libre si la hubiera, pero de momento no la hay. ¿vale? ¿Cuál es la estructura que sigue el, progr el programa en vivo para ordenar datos y para analizar datos y para explorar los datos que tenemos? Pues bueno, está basada sobre todo en lo que eh, Glasser y Staus denominaron Grounded Theory o teoría fundamentada, ¿vale? Entonces, es esta teoría, la, el desarrollo de teoría en aquellos espacios donde no existe teoría desde la conceptualización y desde la generalización de, un, de conceptos y de discursos de los participantes, la que condiciona toda la estructura de la herramienta del en vivo, ¿vale? Entonces tenemos que entender eh, la herramienta como un, como un software que nos permite ir jugando continuamente entre lo inductivo y lo deductivo. Es decir, la, aquellas cosas que nosotros podemos llevar previa antes de, por ejemplo, meter en el programa una serie de entrevistas o una serie de grupos de discusión, es decir, yo he podido hacer una lectura previa de, de, de determinados textos científicos y haber hecho una especie de eh, marco teórico, ¿no? Y entonces yo tengo ya una serie de categorías que quiero explorar, y esas categorías que yo quiero explorar las puedo ver en los discursos de los participantes que yo investigo. Pero en vivo también permite la ida contraria, es decir, la, el, el hacer caso sobre todo a lo emergente de los datos, el entender que esos discursos de esos participantes están contando cosas que a lo mejor no hay teorías previas que pudieran dar respuesta, por lo tanto, el proceso en vivo es... Siempre bidireccional, siempre va hacia el participante y el participante hacia la teoría, en un proceso de codificación, conceptualización, después categorización y después establecimiento de una teoría. ¿no? Es un modelo que, digamos, de comparación constante que siempre está jugando entre esas dos vertientes: ¿no? la vertiente de unas teorías que podamos tener previas y el querer darle respuesta a algo que desconocemos que o no, sobre lo que no tenemos conocimiento, eh, que pueda partir del conocimiento de los propios eh, participantes, ¿vale? Eh, no me quiero enrollar mucho con esto. Eh, sobre los momentos de los procesos de análisis, pues bueno, aquí en el libro este que os comentaba antes, que me gusta a mí mucho y que habla precisamente de cómo ir de esos discursos particulares o cómo ir de esos textos de los participantes a una creación de un discurso o de una teoría general, siempre con la idea de que los resultados nunca pueden ser transferibles sino que sí, o sea, nunca pueden ser generalizables, sino que pueden ser transferibles o que pueden ser ilustrativos, pueden ilustrar un contexto determinado, pero no pueden generalizarse al total de la de la, de la población. Claro, si hacemos cualitativa, porque acabo de ver la pregunta que hay, que acabáis de poner, si hacemos cualitativa y nosotros, en vez de marcarnos preguntas de investigación, nos marcamos hipótesis, pues en vivo es una herramienta, o la investigación cualitativa es un procedimiento bastante dudoso como para ser capaz de dar respuesta o comprobar hipótesis. Es decir, los procedimientos de, de investigación cualitativa no suelen funcionar con hipótesis, no, sino que suelen funcionar con objetivos y con preguntas de investigación. Y lo curioso es que en la investigación cualitativa también esas preguntas de, de, de investigación pueden ir cambiando, pueden ir moldeándose dependiendo de los discursos de los participantes, dependiendo del procedimiento de interpretación, dependiendo un poco también de cómo de cómo los datos van modificando este tipo de, de cuestiones, ¿vale? Es decir, es un proceso siempre que va en dos direcciones. El problema que decíamos antes, o el riesgo, es que al utilizar una herramienta de este tipo, que nos ordena muy bien la información, que nos empieza a dar gráficos, que nos empieza a dar tablas, que nos empieza a dar datos numéricos, es que luego nos quedemos exclusivamente ahí. Y seamos capaces o, o que queramos dar respuesta a a hipótesis a partir de los datos numéricos que nos den que nos den en vivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos en el proceso de análisis? Pues, en primer lugar, el primero sería el de la aproximación al objeto de, de, de estudio. Y esto es eh, fundamental, ¿vale? Eh, lo principal que tiene que hacer un investigador de un investigador cualitativo, es aproximarse al objeto de estudio y empaparse todo lo que pueda de, de los datos. Ahora veré y ahora os comentaré cómo en vivo en su nueva versión, también ha habilitado un servicio de pago, de transcripción de, de entrevistas, de transcripción de, de audios, transcripción de vídeos y cómo... Eh, yo, personalmente, estoy bastante en contra de eso. Evidentemente, si tenemos mucho dato y tenemos que externalizar cosas, pues tendremos que pagar a alguien para que nos haga una, una transcripción o tendremos que repartirnos el trabajo de transcripción. Pero los procedimientos de transcripción de esa entrevista o los procedimientos de transcripción de cualquier audio o vídeo que tengamos... Van a ser la primera aproximación, si no hemos sido nosotros los que hemos hecho esa entrevista, al objeto de estudio. Y ya desde ese primer momento de transcripción, que lo podemos hacer con el en vivo o lo podemos hacer con un, un word nosotros ya estamos aproximándonos a ese objeto de estudio. Nos estamos acercando a él, estamos empezando a comprender, estamos empezando a leer, qué es lo que nos quieren decir. Después iría un proceso de categorización emergente, es decir, cómo nosotros podemos convertir en códigos o en categorías o en nodos, como lo define en vivo, en unidades pequeñas de significado eh, distintos discursos que digan los participantes, por ejemplo, si de repente todos están hablando de los felices que se encuentran cuando están confinados porque estamos haciendo una recogida de mm, entrevistas a gente a docentes confinados pues si todos están hablando de la felicidad que sienten al estar confinados, esa sería una de nuestras categorías, que saldría emergente, ¿no? entonces empezaremos a eh, empaquetar dentro de esa categoría eh, un mismo discurso de distintos participantes o de distintos textos. Empezaríamos a identificar patrones de análisis y después podríamos hacer una codificación más de teórica o más deductiva, es decir, podríamos ir a texto, podríamos leer esos textos, podríamos mar utilizar marcos teóricos previos y emplearlos también como marco de análisis. Estos procesos de, ca de categorización y de codificación suelen no ser eh, únicos, sino que suelen ir una vez y otra vez y otra vez y suelen ser recurrentes hasta que la información se satura o hasta que el investigador decide que ya no es necesario eh, seguir más o seguir enviando más en los datos. Pero existe también eh, esa sensación cuando se hace investigación cualitativa de que el proceso, como si fuera una tesis, y, porque sé que están por ahí también los compañeros de antes que estaban hablando de, de su proceso de, de tesis, eh, como si fuera una tesis, las tesis parece que no terminan nunca, ¿no? Y en un momento determinado hay que decir, mira, pues hasta aquí, la investigación cualitativa también pasa eso, ¿no? Que como tiene mucho de interpretación por parte del investigador, hay un momento en el que hay que cortar, porque si no se convierte en algo, digamos, eterno que no, que no termina, ¿no? ¿Vale? Hablamos de la herramienta. Pues en vivo tiene unas ediciones que generalmente salen cada dos años, ¿vale? Yo he trabajado, voy a ser sincero, yo con la herramienta que os voy a presentar, con la versión 13, pues apenas he trabajado, porque ya digo, salió el, el, el mes pasado y de hecho aún no tengo la, la licencia, ¿vale? Entonces estoy trabajando con la versión de prueba, pero yo sí he trabajado con la 11 y con la 12, ¿vale? Y antiguamente, por si alguien de los que está por ahí lo tiene, tanto la 11 como la 12 había tres versiones, la versión básica, la versión pro y la versión plus. ¿vale? La versión más eh, completa o más cara también era la que permitía hacer eh, cosas más allá del texto, es decir, eh, permitía eh, eh, utilizar eh, vídeos, hacer análisis de redes sociales, etc. Entonces, ¿qué ha pasado con la nueva versión? Eh, esas versiones desaparecen. El Envivo 13 tiene una única versión y, digamos, todas las herramientas están incorporadas dentro. Una cosa, si os aviso, aquí hay gente con Windows, gente con Linux, gente con Mac, gente con, con, con distintos eh, software, ¿no? Eh, esto, lo primero, solamente funciona en ordenadores de escritorio, es decir, no funciona, no hay Envivo para iPad, no hay Envivo para dispositivos tablets, para móviles, etc pero sí hay versión para Mac, pero esa versión de Mac es limitada, es decir, tiene gran cantidad de ventajas El precio incluso es un poco inferior, pero la versión suele ir, yo por la experiencia que tengo de una versión que tuve de Mac, es que suele ir peor, que la mitad de las, de las funciones que la versión de, de Windows, y que eh, bueno pues no funciona igual de bien por lo tanto si alguien tiene Mac la opción que queda y que yo y que yo utilizo cuando con mi, con mi portátil de Apple ¿eh? es la de utilizar la versión de Windows a través de un eh, de un sistema virtualizado no utilizando Parallels o utilizando algún tipo de VirtualBox o algo así que nos permita instalar Windows de forma virtual en nuestro dispositivo y entonces lanzar el, la versión de en vivo desde Windows. Aquí hoy os voy a hablar de la versión de Windows porque ya os digo, es la única que yo puedo recomendar por mi experiencia con por la versión de Mac que no es, que no es tan, tan positivo. Entonces, en el término de licencias, pues tenemos distintas licencias, unas perpetuas, otras llamadas académicas y otras anuales. voy a vez si os puedo compartir aquí el... Disculpa, esto no es. El precio que tiene la licencia de en vivo. Como bien decía eh, Irene por ahí eh, antes, hay licencias para estudiantes que vosotras os podéis pedir con, el, con el, vuestro correo de UGR. Y además, si mal no recuerdo, estas licencias también se pueden compartir con dos dispositivos. Es decir, que podéis comprar una licencia entre dos personas y compartir el precio, ¿no? Entonces, la licencia de en vivo para un año sería de 70, 70 euros, ¿vale? Entonces, si lo compartierais con otra persona, sería de 35 euros para un año, ¿vale? Estas licencias no son, no son globales. Claro, yo lo que recomiendo... Este tipo de cosas, sobre todo es quizás en pensar, utilizar la herramienta de suscripción de un año. Es decir, ¿por qué? Porque en vivo lo cambian cada dos años. Y cada dos años, si pensamos en comprar la licencia perpetua, las herramientas son eh, para entorno académico, está por aquí... Eh, Bueno, si tienes licencia previa son 300 euros y si no la tienes creo que son unos 600 o algo así para para entornos académicos, ¿vale? Porque esta es para gente que no que no sea académica. Si nosotros nos metemos y lo pagamos con, eh, e incorporamos nuestra nuestro correo de la UGR, ellos entienden que es para uso académico y por lo tanto el precio es un poco menor. Pero aún así es un precio caro y así lo digo. Es una, yo no he pagado nunca la licencia de en vivo porque, bueno, bueno la he, se han pagado a través de a, con cargo a proyectos. Yo estaba haciendo la tesis con una, con una FPU y con un proyecto y fue el proyecto el que paga la, la licencia, tanto del Envivo 11 como del Envivo 12 para trabajar con ella, ¿no? Y esas licencias se van automatizando. Si yo fuera un estudiante sin financiación, sin posibilidad de tal cual y quisiera utilizar esta herramienta o viera que esta herramienta tiene la las cuestiones que, que yo necesito para mi proceso de investigación, que eso es muy importante, primero nuestro proceso de investigación y luego la herramienta, es decir, es posible que a lo mejor no utilicéis, no necesitéis esta herramienta, pero bueno, yo voy a os voy a hablar de, de las potencialidades que tiene. ¿no? Yo utilizaría o me pensaría la cuestión del, de la suscripción esta por un año, ¿no? de la licencia anual, incluso de forma compartida. En fin bueno, pueden ser 30 o 35 euros, que no es un gasto excesivo, no es ninguna, ninguna locura, ¿vale? No es barato tampoco, ¿vale? No es barato tampoco y no, no voy a decir que sea barato, pero bueno, tengo que, tengo que decirlo. La condición de estudiante se acredita de forma muy, muy sencilla. Creo que mm, tienes que poner el, el, pues, tu correo y eh, ellos creo que te mandan un correo para que tú les mandes un... La matrícula, ¿no? El recuerdo de la matrícula y con que tú estés matriculado en doctorado o en máster o en grado o en lo que sea, os lo, van a, os lo van a hacer, ¿vale? En vivo tiene una contra muy grande y es la que comentabais eh, anteriormente, la que comentaba yo ahora mismo, que es la de la incompatibilidad de compartir... Eh, Proyectos con distintas versiones. Es decir, proyectos de la versión en vivo 10 podemos utilizarlos en vivo 11 y procesos de en vivo 11 los podemos utilizar en vivo 12. Siempre hacia arriba. En vivo 12 puede coger proyectos del 10, del 11 y del 10. Y el nuevo puede coger del 12 y del 11. Pero nunca al revés. Es decir, si yo paso un proyecto de en vivo 13 o en vivo 12 a alguien con el en vivo 11, esa persona ni siquiera va a poder abrir, abrirlo. ¿Vale? Eh, la, la herramienta nueva lo que dice es que ahora te acompaña el, esta nueva herramienta, esta nueva versión, desde el principio, desde la colección, desde, desde el recolectar datos, ya que en vivo se integra con Word, con Excel y con Outlook. Pero claro, esto es también, tanto esto, como esto, como esto, es decir, tanto la transcripción, como la colaboración, como el, el, la integración con Word, Excel y Outlook son complementos, es decir, es también algo de pago. Yo esto no lo he utilizado y por lo tanto no voy a hablar de no voy a hablar de ello, pero para que sepáis, por ejemplo, que para utilizar el en vivo collaboration, que es para trabajar en vivo en la nube, también es un servicio de pago de la empresa. Es decir, la empresa no hace no hace nada gratis. Lo que sí tenemos gratis, por si lo queréis probar, es una prueba de, del programa completo con todas sus eh, versiones en en vivo. En, eh, pues se puede se, os podéis descargar una, perdona es que estoy, leyendo, leo lo que escribí y, y se me va la, la cabeza otra cosa. Eh, podéis descargar una versión de prueba de 14 días de en vivo, tanto para Windows como para Mac, para que la vayáis probando, ¿vale? Y entonces, si os convence o queréis que le podéis sacar el eh, rendimiento a vuestro proceso de investigación o queréis incorporarlo de forma eh, positiva a vuestro proceso de investigación, pues mm, lo podéis hacer sin ningún problema. ¿Cómo empieza en vivo? Pues en vivo esta es su primera pantalla y lo que tenéis que tener en cuenta es el concepto proyecto, ¿vale? El proyecto que sería, pues sería un archivo que lo que hace es aglutinarlo todo, ¿vale? El proyecto nos permite aglutinar... Toda la, todos nuestros datos, toda nuestra indagación, todas nuestras consultas, todos nuestros resultados, todo lo que vayamos haciendo. Por lo tanto, ese proyecto es un elemento que tenemos que guardar bien, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo pues, que hagáis uso de vuestras nubes universitarias, académicas, etcétera, para tener siempre copias de seguridad de estos proyectos. Porque generalmente estos proyectos, de forma automática, si yo le, le doy a nuevo proyecto, me aparece que se guarda, en local, es decir, en vuestros propios dispositivos. Si no tenemos algún problema con el dispositivo, eh... ¿por qué alguien me ha quitado la presentación? Le están troleando a alguien por ahí. <risa> vale, lo no. intento cambiar. Vale, soy malilla. Estamos en Jueves Santo, comportaros. <risa> eh... Este proyecto. Eh, haced siempre copias de seguridad de él, ¿no? En vuestras nubes particulares, en vuestras nubes personales, en vuestros discos duros, porque eh, esas copias de seguridad os van, a, os van a salvar de algún que otro disgusto si solamente tenéis ese proyecto eh, en, en vuestro ordenador. ¿Por qué? Porque es que ese proyecto lo va a tener todo. Va a ser un archivo donde va a estar dentro, va a estar todo, y ahora lo vamos a ver, ¿no? En vivo tiene esta, esta distribución, que la vamos a ir viendo también, en la que, bueno, lo esencial lo tenemos en el menú de arriba, que sería este 1. Luego tenemos un menú de navegación en la parte izquierda. Ahora vais a ir viendo que se parece bastante a la suite de Microsoft Office, ¿vale? Luego tenemos una vista aquí de lista en el 3, que es donde va, vamos a ver ya la lista de nuestros datos, de nuestros nodos, de nuestros códigos, etc y luego en la parte 4 de la derecha vamos a ver la, esa misma vista en detalle, es decir, cómo, cómo podemos abrir eh, cada uno de los documentos aquí en el 3 y en el 4 ya se nos verían abiertos esos datos, esos, esas codificaciones, esas anotaciones, etcétera En el 5 lo que tenemos es una barra de búsqueda. En el 6, aquí abajo, lo que tenemos es una barra para codificar de forma rápida y en el 7 lo que tenemos es una barra de estado que nos da información simplemente de, de lo que estamos abiertos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería una, una forma de trabajar más o menos buena? Pues en principio explorar esos datos, después empezar a codificar en temas más o menos amplios, utilizando la, el software ahora como lo vamos a ver, Luego empezar a revisar un poco lo que codificamos y luego volver a codificar nodo o nodo de forma más, más fina, ¿vale? Eh, en vivo tiene tres partes. En vivo es la parte en la derecha. Una parte que pone import, otra parte que pone organize y otra parte que pone explore, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de, de, de cada una de estas partes? Pues bueno. La parte de import es posiblemente eh, la primera, la, la más importante, la de organización de los datos. No, no voy a repetir lo de los números, ahora después lo vamos a ver directamente sobre el programa y lo vais a ver de forma mucho más clara, ¿vale? Entonces, la primera parte, la de import, es donde vamos a tener todos nuestros datos. Y aquí, como veis, en esta parte de arriba a la izquierda, lo que nos, lo que nos, tiene, lo que nos tiene preparado la aplicación son tres eh, carpetas. Una de datos otra de clasificación de esos datos, de recursos de clasificación de esos recursos, y otra para recursos de tipo externo, es decir, cosas que no nos quepan en este proyecto, o cosas que tengan un peso desorbitado y que no queramos meter en nuestro proyecto para que nuestro proyecto de repente eh, pese 200 gigas, para que mm, pero no le perdamos la vinculación, es decir, que en vivo va a saber dónde están esos enlaces y nos va a llevar a ellos si nosotros los necesitamos, puede ser enlace web o enlace a otro archivo que tengamos en nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, lo importante es organizar nuestros datos de forma que se ajusten a las necesidades de nuestra investigación. Yo he puesto aquí esta frase de víctima de espacio que llevo prisa porque es algo que a lo que la gente a lo mejor no suele eh, no suele destinar tiempo, a organizar sus datos, organizar su información. Yo pongo aquí un ejemplo de cómo yo he podido organizar mis datos de cara a la realización de dos estudios de caso. ¿Vale? El estudio de caso es uno, como sabéis, eh, seguramente quienes os dediquéis a hacer cualitativa, es, una, es un método, es una forma de entender la investigación cualitativa eh, en la que tratamos de estudiar un contexto determinado de la forma más profunda posible a partir de un objetivo y de una pregunta de investigación. Pues yo, ese estu esos estudios de caso, en este caso, dos, imaginaos que son dos centros escolares, yo tenía, por una parte, artículos de prensa. Entonces, yo cada vez que tenía artículos de prensa donde se hablara de este, de este caso, lo incorporaba ahí. Cuestionarios. ¿He realizado cuestionarios en el centro? Pues cojo y los meto ahí. Cuestionarios de tipo abierto, semiabierto, incluso también cerrado y abierto. Ahora lo veremos. Documentos oficiales de ese centro que yo quisiera trabajar. Pues lo incorporo ahí. Entrevistas que yo haya hecho a personas de ese centro. Ahí. Incluso literatura científica, es decir. Eh, textos sobre los que yo estoy trabajando un marco teórico pues también los cojo, hago una carpetita con el botón derecho, ahora lo veremos y eh, incorporo en esa carpetita todos los recursos que yo voy necesitando incluso creé una carpeta y distintas subcarpetas sobre las redes sociales redes sociales que pudiera tener ese caso, pues si tienen Facebook o si tienen presencia en Twitter y ahora veremos cómo también en vivo permite directamente descargar de la red datos datos de Facebook y Twitter mucho más completos que si lo hiciéramos nosotros de forma manual, ¿vale? Entonces, estos datos los podemos importar nosotros manualmente y luego lo podemos nosotros también clasificar manualmente o clasificar a través de hojas de clasificación, con hojas de Excel o con CSV para, por si tenemos muchos datos, para que el, el propio programa sea el que nos lo organice. Cuando hablamos de clasificación, de cómo organizar todos esos datos, lo que estoy hablando es de lo que el, el programa entiende como atributos. ¿vale? Y los atributos son ca características que en este caso tienen los, los archivos, o que también le puedo dar a lo que después el programa entiende como caso. ¿vale? Al principio parece esto un poco lioso porque estoy hablando de muchos conceptos que tiene el programa y que puede que en un principio no, no, no lo entendamos del todo bien, pero mmm, lo vais a entender ahora cuando, cuando, cuando nos pongamos sobre ello. ¿vale? Eh, Sobre el, los datos que se puede recoger, pues pensad que en vivo prácticamente pueden meter de todo, eh, se puede meter de todo en nuestros proyectos de en vivo. Rescripciones de entrevistas, cuestionarios, grabaciones de audio, de vídeo, imágenes, fotografías, textos científicos, contenido de redes sociales, etc. Y que tenemos que ser conscientes de que esos datos, en tanto nosotros seamos capaces de organizarlos, lo mejor que podamos va a ser mejor, ¿vale? Y que en vivo lo que utiliza también es un término que se llama memo, que viene de memorándum, y que lo que nos sirve es para que el investigador vaya también escribiendo dentro de la propia plataforma pues sus ideas de la investigación. Es decir, no necesitamos tener un documento Word aparte en el que vayamos, por ejemplo, registrando como si fuera un cuaderno de bitácora lo que nosotros vamos haciendo en nuestro proceso de investigación, sino que lo podemos ir anotando. Si se nos ocurre una idea sobre qué explorar, sobre qué preguntar, sobre cómo hacer una futura entrevista, guiones de entrevista, ¿vale? Todo eso lo podemos meter en, en vivo y lo que nos permite la herramienta es tenerlo ahí centralizado, ¿vale? Lo sobre todo lo más importante de la herramienta, la parte de organizar, ¿vale? De coding o la parte de codificación, que es donde nosotros como investigadores cualitativos empezamos a otorgarle sentido a nuestros datos, ¿vale? Que ese código, ese código o nodo en español es una especie de, pues, de agrupación de referencias de datos sobre un determinado tema o un concepto o una idea, lo que comentábamos antes. Esos tópicos pueden ser de tipo descriptivo o de tipo más analítico, es decir, podemos si hablan de felicidad, pues puedo poner felicidad, o si yo ya empiezo a interpretar en base a mi eh, eh, posicionamiento teórico y empiezo a ver que ahí hay ya otras cosas más allá de lo que están diciendo de forma descriptiva, esos tópicos también pueden empezar a ser más analíticos. Y eso es algo que no va a hacer la codificación automática. Ahora os voy a enseñar cómo la herramienta Hace procedimientos de codificación manual y de codificación automática. Y cómo nosotros, como investigadores, tenemos que aprovechar esa potencialidad. La de aprovecharnos de lo automático y la de entender que el proceso también tiene que ser artístico, tiene que ser manual. Tiene que ser de codificación previa nuestra. Lo importante aquí es diferenciar entre códigos o nodos y casos. ¿Qué serían los nodos? No, esto antes, por ejemplo, no existía en versiones antiguas de en vivo, sino que lo incorporaron a partir de la 11, creo. Eh, ¿Los casos qué serían? Pues los casos serían las personas, los lugares, las organizaciones, los que analizamos en un proyecto, ¿vale? Y esos casos pueden contener distintos datos, pueden tener datos de distintas fuentes, ¿vale? Entonces, lo que hasta el momento tendríamos seríamos, serían cuatro cuestiones. Por un lado... Los datos, eso que importamos, los recursos, todo lo que metemos a la, a la herramienta. Y por otro lado, eh, codificación que podemos hacer nosotros y que también nos puede ayudar la, la herramienta a hacerlo. Eh, los casos que serían, pues son los individuos, los lugares, las organizaciones, la, los casos concretos. De, si, si lo entendieron como estudio de casos, sería eso, los casos concretos o los eh, las piezas de ese caso concreto. Y luego eh, tenemos un apartado de anotación, de memos, de matrices, eh, de anotaciones, etcétera, ¿vale? Por último, la última parte que tiene la parte izquierda, que es la central de junto al menú de, de arriba de en vivo, es la parte de explorar, que es la que nos permite empezar a hacerle consultas, ya no solamente a nuestros datos, sino también a la codificación de nuestros datos. Es decir, no solamente a los textos que nosotros hayamos incorporado a nuestra investigación, sino también a lo que nosotros hayamos codificado, lo que nosotros hayamos producido sobre esos datos. Y en vivo pues, puede guardar esos criterios de búsqueda, puede hacer matrices de codificación, puede jugar con esos resultados, puede hacer mapas, puede hacer diagramas, puede hacer nubes de palabras. Y tiene también una sección de informes que puede, en cierto modo, también aportar eh, transparencia a una investigación. Lo que voy a hacer es eh, directamente abrí, bueno, ya os he dejado mi, mi correo, mi nombre y mi Twitter, porque por si queréis estar en contacto, preguntarme cualquier cosa, eh, Daniel también lo ha dicho antes, luego estaré en Telegram. Voy a ir directamente al, al programa, ¿vale? Aquí tengo en vivo 11, aquí tengo en vivo 12, y bueno, desde hace un mes está aquí la, la versión de el nuevo en vivo, ¿vale? El nuevo en vivo... Eh, tiene un inconveniente y es que de momento no está ni siquiera traducido al, al, al español, ¿vale? La versión que hay actualmente está todavía en, en inglés, lo que es los menús y tal. Bueno, no tiene mucha dificultad porque es un inglés muy básico y se entiende bastante bien. Eh, tanto la versión 11 como la versión 12 sí están traducidas. Supongo que están la traducción pronto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo fundamental? Esta es la, la pantalla que nos sale cuando iniciamos el programa. Estos son, bueno, pues, recursos que facilita la empresa para formarse en vivo, algunos tutoriales, etcétera, nuestro, nuestra cuenta, si nosotros hemos pagado la licencia y tal, y cuál es nuestro tal. Como veis, yo estoy trabajando ahora mismo con la versión de, que podéis tener todos, que es de, de prueba. Y me pone eso, porque me quedan 12 días, porque la, la activé ayer o antes de ayer para, para este curso, ¿vale? Entonces... Eh, si queremos abrir un proyecto que ya tenemos trabajado, pues aquí nos van a aparecer los proyectos sobre los que estamos trabajando, ¿vale? Pero si queremos crear un nuevo proyecto, pues directamente le damos nuestro, al nuevo proyecto. Y aquí nos aparece una pequeña ventanita donde nosotros vamos a incorporar. Pues investigación 1, ¿vale? Nos va a aparecer donde queremos que nos lo guarde. Pues ahí lo ponemos que nos lo guarde, donde quiera. Yo directamente ya quiero que me lo guarde en una de mis nubes, ¿vale? podemos poner descripción si queremos pero esto tampoco es que sea necesario y podemos también seguir un registro de cuáles son las acciones de usuario o no es decir si sobre todo si este proyecto vamos a compartir con otras personas eh, sería interesante seguir un registro para saber qué es lo que está, lo que esas personas están quitando o poniendo del proyecto aunque el programa no está en inglés nosotros si trabajamos a trabajar con textos en español tenemos que decir que el, el, el contenido de nuestros discursos, de nuestros textos, está en, en español. No se está viendo la pantalla que estoy compartiendo porque alguien está diciendo que no se ve. Yo creo que sí se está viendo, ¿verdad? Sí, no hay problema, ¿eh? Se te ve perfectamente y se te escucha perfectamente Vale. Pues, dependiendo del idioma en el que estemos trabajando, pues nosotros elegiremos, eh, ele, elegiremos un, el idioma de codificación, ¿vale? Entonces, eh, uno de los problemas de, que tiene en vivo es que si, si utilizamos un proceso de investigación, si hacemos en, en nuestro proceso de investigación, recibimos inputs en distintos idiomas, aquí la, el proyecto solamente nos va a permitir escoger uno. Por lo tanto, si tenemos información de distintos idiomas, lo suyo es tener distintos proyectos. Pero bueno, lo más normal es que hagamos entrevistas o que hagamos grupos de discusión y esos grupos de discusión o esas entrevistas sean todas en un mismo idioma. Por lo tanto, bueno, ponemos español y le damos a siguiente. Y nos dice que si queremos que el proyecto se autosalve... Le decimos que sí, si no, pues lo podemos ir guardando. Nos puede, nos puede dar incluso recordatorios para que lo vayamos guardando cada 15 minutos. E incluso también nos hace un, una especie de backup, ¿no? O de archivo de recuperación por si eh, en otro espacio para que el proyecto no se nos pierda, ¿vale? Esto es nuevo de esta, de esta versión de en vivo y creo que es bastante útil, ¿vale? Le damos a crear el proyecto y ya eh, lo que nos, se nos va a abrir es una la ventana principal sobre la que nosotros vamos a ir trabajando, ¿vale? Entonces, yo aquí ahora mismo no tengo nada. Lo que podemos ver es esta barra de arriba de menús, que es la más importante, que es donde están todas las acciones, archivo, que es donde nos iría eh, hacia atrás para abrir otros proyectos si queremos cerrarlo, la, la ventana de, de, bueno, la principal para importar, para crear, para explorar. Es decir, vemos cómo eh, estas columnas de aquí se corresponden también con una pestañita aquí arriba, ¿vale? Y estas pestañitas van a ir modificándose o van a ir activándose una u otra, como si de un portátil de Mac o de un ordenador Mac eh, eh, fuera, dependiendo de lo que aquí abramos. Un, po un poco también como pasa en Word o como pasa en Excel. Importante, ¿cómo importar archivos? Pues tenemos eh, la parte de datos y aquí en la parte de archivos Aquí tenemos ya la primera, la primera pantalla en blanco. Aquí es donde podemos meter todo lo que queramos. Y lo podemos meter directamente aquí en bruto. Le damos al botón derecho, le damos importar y nos vamos a nuestro ordenador y importamos lo que queramos, ¿vale? O también podemos arrastrar directamente y también nos lo hace, ¿vale? O también podemos dar aquí arriba a la parte de importar y nos dice si queremos importar archivos, si queremos importar encuestas, si queremos importar eh, hojas de clasificación, bibliografía, etc. ¿Vale? Ahora veremos algún caso más específico. Para crear carpetas, como os decía, lo suyo es que nos vengamos aquí, archivo, y le digamos, quiero crear una nueva carpeta, new folder. ¿Vale? Y creo esa carpeta. Mm, yo voy a poner un ejemplo con... Programas de partidos políticos, ¿vale? Vamos a pensar que quisiéramos hacer un, un análisis eh, breve, cualitativo, de los programas de los partidos políticos de las últimas elecciones aquí en España del, del 10 de noviembre, ¿no? Entonces tenemos programas, partidos, por ejemplo, o sea, programas. Ahora vemos lo de la encuesta, ¿vale? No os preocupéis. Eh, y lo que nos habilita es una carpeta, ¿vale? Siempre cuando empecemos nos va a salir esta información de que nos dice, pues, eh, de qué se corresponde esa, esa categoría. O sea, esa, esa, esa parte del archivo. Y lo que tenemos aquí es programa. Entonces, yo me voy aquí, le voy a dar a importar. Me voy aquí porque me lo he dejado antes en el escritorio y voy a decir, voy a importar el programa de Ciudadanos, el de Podemos, el de PP, el del PSOE y el de Vox, ¿Vale? Y me va a decir... ¿Quieres crear un caso para cada archivo importado? Pues, si yo quiero, eh, por ejemplo, si yo quiero que esos programas se conviertan en, en, en casos, es decir, si esos programas, eh, pensás que son entrevistas a personas y yo cada una de esas personas quiero que sea un caso, pues, lo puedo hacer. En este caso, como no me interesa ahora mismo para, para crear casos, bueno, le voy a dar, da igual, ¿vale? Entonces, para que veáis, o aparece que podemos crear una nueva clasificación y en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando de partidos políticos, ¿vale? Que los vamos a meter en caso directo. Que aquí el programa, el programa lo que ha hecho ha sido importarnos los PDF, que ya los podemos abrir desde aquí del programa, y también crearnos una serie de casos en la ventana de casos. Un caso que va a ser ciudadano, otro caso que va a ser Podemos. Imaginaos que quisiéramos luego analizar exclusivamente el discurso de uno de estos, pues no iríamos al caso, ¿vale? porque ese caso puede incorporar discursos no solamente de estos archivos, sino de otros. Imaginad que esos programas no están en un solo documento PDF, sino que están en distintos documentos PDF, o están en distintas encuestas, o están en distintas eh, eh, estrategias de investigación que nosotros sigamos. Pues vamos cogiendo y los vamos creando en caso. Si nosotros aquí ya hacemos doble clic, ya os digo, el programa es súper intuitivo, es como si fuera eh, Microsoft Office y nos permite... Pues eso, mucha facilidad para navegarnos, no es nada difícil. Si tenemos, yo siempre, como decía Enrique y decía Carmen en sus cursos, si tenéis cualquier tipo de duda de cómo hacer algo, siempre probad a darle al botón derecho. Es decir, yo no sé cómo abrir esto o no sé cómo codificar sobre esto, darle al botón derecho, sobre todo. Siempre se va a abrir un menú emergente que nos va a dar de forma muy clara lo lo que que queremos, lo que, lo que podemos hacer. O pues si queremos abrirlo, si queremos codificarlo de forma completa, si queremos exportarlo, si queremos imprimirlo, si queremos cortar, copiar, crear un memo, crearlo como caso. Es decir, nos va a abrir muchísima, muchísimas opciones, ¿vale? Entonces, imaginaos, yo ya aquí puedo entrar y abrir, eh, por ejemplo, el programa del Partido Popular. Abro el, part el programa del Partido Popular y aquí me aparece el PDF que yo en, eh, eh, he incorporado, ¿vale? Este PDF tiene imágenes y tiene texto que yo podría eh, de aquí ir codificando manualmente. ¿vale? Vamos a empezar a hablar de codificación manual. Es decir, el, los procesos básicos de, cualidad, de investigación cuantitativa serían los de que imaginaos que esto bueno, es un texto que yo tengo que analizar y que tengo que ir viendo cómo esta información está eh, organizada. Entonces, yo iría leyendo y iría diciendo a qué pertenece esto. Dice, promoveremos la legalidad constitucional en el ejercicio del derecho de autonomía. Permitiremos al presidente de la Generalitat un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Aplicaremos la Ley de Seguridad Nacional para coordinar... Entonces, cada uno de estos puntos, o cada uno de esos fragmentos, yo los puedo ir codificando, ¿no? El primer punto, están hablando de cuestiones constitucionales, ¿no? Pues yo podría hacer una categoría que fuera eh, reformas sobre la constitución, o constitución, o lo que fuera necesario. ¿Y dónde crearía eso? En código. Yo en código, aquí, puedo crear un código general que sea, por ejemplo, el de codificación. Eh, disculpad. Voy a crear aquí una carpeta dentro de código que sea la de codificación manual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero diferenciar cuáles son los procedimientos de codificación que he hecho yo y los que va a hacer la máquina. Porque ahora vamos a ver cómo la máquina también puede eh, codificar de forma automática eh, textos. ¿Vale? Entonces, dentro de esta codificación manual, yo aquí puedo empezar a crear código. Y hemos dicho, pues, uno de esos códigos puede ser Cataluña. ¿No? Y Entonces... Yo aquí que veo el punto, y dice, remitiremos al presidente de la Generalitat un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Eso entraría dentro del tópico Cataluña, porque luego pensar en que este investigador puede querer acudir a sus datos exclusivamente para ver dónde está hablando la gente de Cataluña. ¿vale? Y esto lo podemos hacer manualmente y ahora veremos también cómo la, la herramienta nos lo hace de forma automática. ¿Cuál es la forma para incorporar codificaciones de forma manual? Pues yo empiezo a leer y subrayo y le doy al botón derecho. Y me dice, codificación de esa selección. Le doy a codificación de esa selección y yo aquí selecciono cuál es el código donde yo quiero que la meta. Codificar a Cataluña. Y yo voy codificando. Y aquí ya me aparece que está codificado en Cataluña. Esto mismo, le doy al control Z para que me lo deshaga. Eh, bueno, quito la. Bueno, igual. Imaginaos que esto también habla de eh, Cataluña, ¿no? También lo puedo hacer con eh, arrastrando. Simplemente arrastro hacia el código que yo quiera. Las estructuras de código y de subcódigos también podrán ser las que nosotros queramos. Aquí puedo habilitar y crear los códigos que quiera y dentro de esos códigos sus subcódigos. Es decir, dentro de Cataluña, a lo mejor dentro puede haber Pero Eso va a depender mucho de, luego, la interpretación que nosotros hagamos de esos ¿Cómo podemos hacer una primera aproximación a esto de forma automática? Pues podríamos ver, por ejemplo, cuáles son las palabras que más se repiten en cada uno de los, de los documentos. Es decir, tenemos los programas y queremos hacer una primera exploración sobre eh, qué se centra el programa del PSOE, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya aquí lo que nos vamos a pasar es a la parte de eh, explorar, ¿vale? Que es donde nos va a, a ofrecer el programa una serie de herramientas para trabajar con datos textuales. Nos va a permitir hacer búsquedas avanzadas nos va a permitir hacer búsquedas de, de fragmentos de texto de texto concreto, nos va a permitir buscar eh, frecuencia de palabras y nos va a permitir también comparte, buscar dentro de nuestras propias codificaciones, ¿vale? Entonces, yo quiero saber un poco sobre cuáles son los temas que ha tratado sobre todo el peso en su programa. Entonces, yo le doy a búsqueda de palabras, y selecciono el ítem PSOE, ¿vale? Aquí lo que me dice es que me va a enseñar las mil palabras más frecuentes dentro de ese programa, con un mínimo de, de longitud de la palabra de tres eh, letras, en este caso, y si quiero que me agrupe esas palabras, solamente, es mm, decir, que sean resultados exactos, es decir, que si una palabra es eh, estudiante y otra es estudiantes, no me las va a juntar, y si yo le pongo aquí, me va a poner esas palabras con eh, las la raíces, es decir, la raíz de esa palabra y todas las que tengan incorporan esa raíz. Si también puedo hacerlo con sinónimo o por campo de especialización. Esto funciona sobre mucho mejor en inglés que en español. En español lo hace también, pero no funciona, no funciona mal, pero no funciona tan bien como en inglés. ¿vale? Lo vamos a hacer simplemente con, con palabras y su, su raíz. ¿vale? Eh, le damos a que realice esa búsqueda y aquí nos va a salir una lista de palabras que han sido las más empleadas. Ley, impulso, progreso, público, social, desarrollo, derechos, ahora, educación, ¿vale? Nos aparece un listado de palabras, cuántas veces han aparecido esas palabras y eh, también nos hace aquí a la derecha un mapa automático de, de nube de esas palabras. ¿vale? Está cargando, el programa a veces eh, tarda un poquito más, un poquito menos, dependiendo del, de cuánto duran esos textos, pero así a primera vista nos podría servir para mm, delimitar temáticas. Desarrollo, impulso, social, ley, públicos, progreso, ¿vale? Aquí él me hace un mapa de, sobre todo, las, pra, las palabras sobre las que eh, el programa del PSOE ha centrado su discurso. Podríamos hacerlo así de todo y cada uno de los programas para ir viendo un poco eh, cuáles son los términos generales más, eh, más utilizados. Que si yo aquí le doy, por ejemplo, a públicos, ya el, el programa lo que me va a hacer... Es irme al, al, al documento del PSOE, no sé por qué va tan lento hoy esto, y señalarme dónde han hecho referencia a público, pública, pública, fijaos, eh, había alguna cosita que siempre se cuela. Yo a mí me puede interesar a ver qué referencia hay al, al, al sistema público en el programa del PSOE, pero aquí, por ejemplo, por tener una raíz similar, se me ha colado regulación de la publicidad, que si bien puede ser interesante que lo veamos, es un tema que es distinto, ¿vale? Entonces, siempre la... Sí, esto lo hizo automático, ¿vale? Esto lo ha hecho automático... Porque no mmm, hemos ido directamente a la parte pública. Y ahora veremos cómo esto es hecho solamente de PSOE, pero es que podemos hacer búsqueda de mmm, grandísima actividad de texto de forma conjunta. ¿vale? Aquí, claro, lo que estamos viendo es eh, la, el, la palabra en un contexto muy limitado. Si queremos ampliar el contexto, de por ejemplo, aquí no sé a qué se refiere, dice blindaje de las pensiones públicas en la Constitución y nuevo, pero quiero saber. ¿A qué se refiere después? Lo señalo, le doy al botón derecho y le doy a contexto de codificación y lo amplío un poco. Es decir, estaba en estrecho y le voy a broad, a amplio. ¿Vale? O le puedo eh, dar que dé el contexto personalizado que él quiera, o que, que yo quiera, el número de palabras hacia adelante y hacia atrás que quiera. Si yo le doy a amplio, lo que me va a coger es ese párrafo completo. Blindaje de las pensiones públicas y nuevo acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar. Es decir, ya me aparece todo. ¿Qué lo no quiero hacer de todo a la vez? Pues hago control A, señalo toda la información y le amplío el contexto de codificación. Y ahora todas esas referencias me están apareciendo. ¿vale? Vamos a dar por hecho que eh, esta de publicidad, por ejemplo, no se ha colado. Y yo quiero ahora codificar todo esto como eh, sistema público. Pues yo cojo el, el control y el A para seleccionarlo todo, o le doy al botón derecho y le doy a select all, seleccionar todo, y aquí me voy a codificar. Lo voy a la derecha, botón derecho, se, eh, codificar esa selección, y yo en codificación manual le doy a sistema público. ¿Vale? Entonces, claro, en esta codificación ya encuentro que han empezado a haber aquí una serie de, de codificaciones sobre el sistema público, pero en este caso solamente del PSOE. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer búsqueda de todos los programas a la vez o de todos los datos que queramos a la vez. Por ejemplo, quiero ver si en, en las referencias se han hecho búsqueda, se han hecho, o sea, si en los programas se han hecho referencia a la industria del videojuego. Pues yo selecciono todos los programas, bueno, no es necesario hacer esto. Eh, le doy a explorar, le doy a búsqueda de texto, le doy a, a dónde quiero que me lo busque, sele selecciono esos ítems, le doy a files, le doy a programas, y señalo Ciudadanos, Podemos, PSOE, PSOE, PSOE y Vox. Y le digo, quiero que eh, me busque videojuegos. Pero claro, como no sé si quiero que sea videojuegos o videojugadores o, o, o videojuego en singular, yo puedo utilizar los términos eh, especial, eh, especial aquí para eh, que me diga si es cualquier otro carácter o eh, un carácter más. Eh, todo lo, lo pongo en un ejemplo yo puedo poner videojuego eh, videojuego o si es videojuegos o, videoju, o o videojuego y ahora aquí le doy a el, el asterisco este vale que también le puedo dar desde aquí especial y esta wildcard o este boleano que lo que nos permite es que a partir de ahí coja cualquier carácter vale entonces les digo eso que me busque en estos en esos textos, ¿quién habla de la industria del videojuego? Le doy y me aparece ya algo significativo. Pues si alguien quiere hacer una investigación sobre a ver cuál es la, aunque sea una investigación muy pequeña, sobre la presencia de la industria del videojuego en, en los programas políticos, pues ya aquí en un primer paso ya vemos que ni el, ni el programa de Vox ni el programa del PP recogen absolutamente nada sobre la industria del videojuego. Aquí me dice que tiene ciudadano hay una referencia, en Podemos hay cinco referencias y en el PSOE hay una referencia. Aquí no me aparece la referencia para ver las referencias tendría que darle aquí, a la parte de referencia, a la derecha. y Aquí ya me aparecen todas. ¿Vale? De nuevo, las tengo en estrecho. Ya, las podía haber puesto en ancho aquí antes para buscarlo, Pero si, si no lo hemos hecho antes, lo podemos hacer aquí. Seleccionamos todo, le damos contexto de codificación y lo ponemos en amplio y así vemos ya de un vistazo cómo ha analizado el programa eh, casi 400 páginas de texto y tenemos eh, la presencia del, del, de cuál es la presencia del videojuego en, en su programa de un vistazo vale incluso el, el programa no, nos habla de un eh, nos abre un árbol de palabras que es decir en qué, en qué ¿De dónde viene y hacia dónde va cuando se habla de videojuego? Pues hay quien habla de que el videojuego es cultura, hay quien habla de que el videojuego eh, es eh, español, que el videojuego... Eh, se habla expresamente de, del videojuego español, de adoptar medidas para el juego, y si aquí ya, por ejemplo, me interesa esta del videojuego es cultura, me puedo ir aquí, doy doble clic, y automáticamente me va a abrir en el texto cuál es la, la referencia. Vemos que es del programa de Podemos, y vemos que habla, pues eso, de apostar por el sector de videojuego como el videojuego es cultura, etcétera. Y también es una industria con una gran capacidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de, de cuestiones podemos ir intercambiándolas, podemos ir buscando y podemos ir eh, convirtiendo esta, esta lectura en nodos. ¿Vale? Hay también otras cuestiones como es la eh, elaboración de nodos de forma automática, ¿vale? Esto sería jugando un poquito con las posibilidades del programa y ya luego de forma manual nosotros ir seleccionando lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Lo que sí podemos hacer es también codificaciones automáticas, ¿vale? Si le damos aquí al programa y le damos a explorar, no, perdón, le damos a, a home, eh, nos aparece autocode. ¿Vale? Si le damos autocode nos va a habilitar, nos van a salir cinco opciones. Una, que el propio programa nos identifique temas. Esto a veces funciona mejor, otras veces funciona de forma más regular, pero bueno, lo que identifica sobre todo son repeticiones de palabras y agrupa discursos en torno a esas temáticas. Nos va a identificar también el programa, y esto funciona de nuevo mejor en inglés que en español, pero no funciona mal en español, también el sentimiento con el que se ha, con el que se ha dicho. Si es más positivo o si es más negativo. Imaginaos esto de cara a un grupo de discusión que se hace en el campo del marketing para hablar de las bondades y de los defectos de un producto, ¿no? Se hace un grupo de discusión con unos, con unos chavales y... el el programa nos permite ver dentro de esos discursos de forma un poco automática si los discursos han sido más positivos o han sido más negativos. Entonces, le podemos dar también a identificar sentimientos. Y también, y esto es muy interesante, nos da la opción de automatizar procesos de codificación después de haber hecho ya procesos de codificación manual. ¿vale? Evidentemente, esto es una introducción muy básica del software, a mí no me da tiempo a explicarlo todo, pero imaginaos, que tenemos 10 entrevistas o 25 entrevistas. Y yo me he pegado ya eh, 15 horas o 20 horas o las horas que sean necesarias codificando esas entrevistas por elementos más descriptivos, luego por elementos un poquito más analíticos. Es decir, yo ya tengo una codificación manual de esa entrevistas muy detallada. Aquí hablan de esto, aquí hablan de esto, aquí hablan de esto, y yo tengo ya codificación hecha. Y yo quiero ampliar esa esa codificación de forma automática a otras entrevistas que entren nuevas o fragmentos que yo no haya analizado de forma manual. ¿Qué va a hacer el programa si utilizo esta opción? Coger nuestros patrones de codificación, que son nuestros, que son nosotros hemos configurado, que nosotros hemos metido determinadas palabras dentro de esos cajoncitos y el programa de forma automática va a extender esa codificación al resto del texto. Y esto funciona sorprendentemente bien, ¿vale? Claro, necesita una codificación previa bastante potente, es decir, necesitamos, necesita que nosotros hayamos hecho una codificación bastante buena, bastante fuerte, donde el programa tiene que tener claro qué palabras corresponden a cada uno de esos códigos o a cada uno de esos no, ¿vale? Pero después, cuando nosotros hacemos este tipo de, de proceso automático, el programa se encarga de incorporar de forma automática a lo mejor cuestiones que nosotros no habíamos visto o de otros textos, eh, al, al, a nuestras propias categorías, ¿vale? Incluso crear alguna otra categoría que nosotros no hayamos, no hayamos hecho. Bueno, vamos a hacerlo de identificación de temas dentro de, del texto de este Podemos. A ver cómo lo hace automáticamente. Dice que está identificando temas. Y aquí me aparece así de, un, de una primera vista, pues, cómo ha agrupado temas por palabras. Pues, por ejemplo, el primero no nos interesa porque lo que ha hecho ha sido unificar temática en torno a un determinante. Podríamos ver si es algo importante aquí dentro, pero seguramente no. Pues Porque primero no me interesa, primero los quito todos, ¿no? Y entonces, pero lo, que, lo que puede haber agrupado y agrupado 65 menciones en torno a pública, lo mismo sí me interesa. Centros públicos, políticas pública, educación pública, empresa pública, opinión pública, todo esto, digo, bueno, vale, esto me puede eh, servir. Pues elijo pública. Si me interesa qué habla eh, o cómo establece el discurso el programa de Podemos en torno al concepto sistema, pues lo pongo. En el caso no lo voy a poner. Mm, derechos, pues derechos. Empleo, empleo. País, país. Vivienda, vivienda. Políticas, políticas. ¿Vale? O, o eh, seguridad, ¿vale? He escogido eso, por ejemplo. Y yo le doy, podría haber eh, mirado aquí ya lo que sí nos, nos permite la herramienta es establecer una especie de, de marco analítico general para saber de dónde, dónde está. Ahora hablaremos un, un, un poco también del, del tema de, la, de las transcripciones, que veo que está preocupando mucho eh, con, en, el, en el chat. ¿vale? Le damos a Next y nos dice si queremos codificar solamente frases o párrafos completos. ¿vale? Los códigos se mezclan con la codificación manual si queremos que se mezclen. Por eso es, es, muy, es muy importante esa pregunta, ¿vale? Por eso yo he creado aquí una categoría de codificación manual y ahora podríamos crear otra de codificación automática, para que así no se mezclara y nosotros sa, sa, supiéramos bien dónde está cada uno. Ahora lo vas a ver, ¿vale? Eh, le damos aquí y fijaos, lo que directamente el programa nos abre es una categoría nueva que es de temas autocodificados, ¿no? Vamos a en español: codificación automática. Y esa codificación automática yo la tengo separada de la manual. Luego la podremos unir, podremos utilizar, podemos, pero en el momento lo he separado, ¿vale? Para tenerlo un poco claro. Le doy a finalizar y ya lo que me aparece es este mapa que habla de cómo se agrupa el discurso en torno al concepto pública al concepto país, al concepto de empleo, al concepto derecho, al concepto de vivienda, al concepto de seguridad dentro del programa de Podemos. Lo podría haber hecho de todos a la vez, pero bueno, lo he hecho solamente de uno. Pero si vamos aquí a codificación automática, vemos cómo decir, bueno, quiero ver eh, qué dice Podemos de vivienda. Y ya si me voy aquí, voy a leer exclusivamente los párrafos donde Podemos ha hablado de vivienda. Entonces, yo hago ya lecturas comprensiva e interpretativa de los datos de forma mucho más rápida. No es lo mismo que irme a un Adobe Reader e ir buscando en un programa o en otro, sino que aquí ya me voy agrupando los, los, los, los textos, los discursos, de formas mucho más, eh, mucho más, más normales. ¿no? Las codificaciones se pueden comparar todas las que queráis. vale Aquí tiene un eh, una herramienta el, el programa para hacer análisis de clusters, ¿vale? Eh, que si mal no recuerdo es que, perdona, es que no aquí en la parte de diagrama. Y estos análisis de clusters nos permiten hacer, analizar no solamente archivos que puedan tener eh, similitudes, sino también procesos de codificación. Dice, hacer el análisis de clusters nos genera un diagrama que nos selecciona los códigos y los casos. Y nos dice si tienen características similares. Esa pregunta que, que, tú me, que tú has hecho antes en el chat podría ser interesante, la de hacer un proceso de codificación manual y luego un proceso de codificación automática y tratar de compararlo. Bueno, podría ser. Pero es mucho más interesante, sobre todo, cuando hacemos procesos manuales compartidos. Es decir, yo tengo un proyecto, te lo paso a ti, tú codificas en otros códigos aparte y luego comparamos tu codificación con la mía. Esto es un proceso que también le da una cierta digamos, calidad o fiabilidad del proceso de investigación cualitativa. Se dice que si se comparte esa codificación por encima del 70%, es una, una, una codificación bastante fiable. Si está por debajo del 70%, pues que habría que hacer un proceso pues, de recodificación o de pensamiento sobre esa, esa codificación. Eh, se me están quedando un montón de cosas que quería comentar, pero es que hay un montón de, de cuestiones que se pueden hacer con, la, con, el, con el programa. Eh, hay otra cuestión que se estaba hablando, que es el tema de la... Sí, he dicho 70%. Yo lo he leído en el, en el texto este que he compartido antes. Eh, Enrique, Carmen e Irene hablan del 70%. Eh, las matrices. Vale. No tengo aquí, el, ya digo, la codificación hecha, porque al abrir un proyecto nuevo para compar, comparar... Eh, Comparar matrices. Pero imaginaos que eh, quiero hacer un, una matriz de codificación. ¿Qué es una matriz de codificación? Lo que, las matrices de codificación lo que nos permiten es ver dónde se mezclan los, los los códigos, dónde tienen intersección, y ahí podemos ver dónde, no solamente, imaginaos, a ver si me voy a ir a, a, al para explicarlo, ¿vale? Una matriz de codificación lo que nos permite es, ver dónde en un nodo y en otro los datos o los textos eh, mm, fluyen. Es decir, si yo quiero ver dónde se habla de derecho y se habla de empleo a la vez, imaginaos que esto es derecho, esto es empleo, en la matriz me permite ver dónde han sido los textos, dónde se han hablado de forma conjunta de esas dos cosas o por proximidad. Pero también la matriz me permite dar no solamente esa unión, sino también todo en conjunto. O incluso al programa también le puedo, permitir, le puedo decir que me dé dónde hablan aquí, dónde hablan aquí, y sin embargo que no me muestre dónde esas dos cuestiones se, se entrelazan, ¿vale? Esto lo vamos a ver todo en la parte de matriz de codificación, ¿vale? Pero antes de eso, yo os quiero presentar una, una opción que para los muy bienes, muy eh, eh, eh, 음, personas que hayan recién llegado a la herramienta, que es el, el asistente de preguntas. ¿no? Yo a veces puedo tener datos y no sé cómo hacerlo, pero la, la herramienta tiene un, un wizard, ¿no? un asistente. Y me dice, bienvenido al asistente de preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿quieres ver... ¿Dónde hay, ¿Dónde hay términos concretos que, que, que están en el contenido? Es decir, ¿quieres que me diga dónde están esos textos? ¿Quieres identificar la frecuencia de, de los términos en nuestro contenido, en nuestros datos? ¿Quieres buscar sobre nuestra propia codificación? Fijaos, esto es el, el, lo que he dicho antes. ¿Quieres mirar dónde confluyen dos codificaciones? Y esto es muy útil pues, para saber decir... Yo quiero ver, ya cuando tienen un proceso de codificación mucho más completo, donde yo he hablado de derechos y de infancia a la vez, y donde comulgan los discursos de derechos y de infancia en entrevistas, en programas, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la herramienta nos permite que podamos unir eso, buscar en cuáles son esas intersecciones. Y también nos permite crear intersecciones de forma más general, en, en forma de matrices. Es decir, veamos cómo comulgan unos nodos con otros. Incluso aquí podemos elegir todos los nodos y todos los nodos. Y esto a primera vista nos va a dar un número que en sí no va a significar mucho, pero a nosotros como investigadores sí nos va a permitir ver que, ojo, si este término y este término están muy relacionados, Puede ser por algo, ¿no? Y puede empezar a darnos pistas para luego nosotros hacer un proceso de investigación más, más intenso o más eh, o más profundo. Vale, quiero enseñaros brevemente dos cositas más, ¿vale? Que son por las que o también a, a, a alguno de vosotros puede, puede estar aquí. Una de ellas es la incorporación de, de en vivo al al Chrome o al buscador de internet, ¿vale? Entonces, si yo me voy directamente, por ejemplo, al país y yo quiero hacer uy no sé por qué Está ahora eh... ay pero sí sí se ve por qué no por qué no se ve ¿Qué? Eh, lo estoy viendo sí pero no sé por qué eh, sí, estamos viendo el país ahora mismo. Sí, pero yo no lo, yo no lo estoy viendo, no sé por qué. Estamos viendo... ¿Tienes dos pantallas o qué? Sí, sí, sí. Vaya, no, es que te quedas por pantalla. Es que se me, ha, se me ha cerrado el... Un segundito. Eh, sí, mira. no te preocupes. Un segundito... Vale, creo que ahora, está, ahora veis en vivo, ¿no? Sí, ahora vemos, lo estamos Vale, ahora veis en vivo. Y ahora aquí, ¿vale? Aquí estamos en, de nuevo en, en, en Google, ¿no? No me voy a meter en el PayPal por si se me va otra vez, me voy a meter en el diario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una herramienta que se instala cuando, le podemos instalar o no la podemos instalar, que se instala cuando eh, en vivo, que se llama eCapture, ¿vale? Esta herramienta lo que nos permite es hacer pantallazos de lo que tengamos en internet. En realidad, en realidad es algo parecido a si nosotros le diéramos aquí a guardar como PDF, ¿no? En el diario, sí, estamos en el diario. Eh, pero esto, claro, para esto mmm, podemos hacerlo de muchas otras maneras. Pero cuando nos metemos, por ejemplo, en Twitter, o en Facebook, o en YouTube, son esas tres redes sociales en las que, en las que entra, la herramienta cambia. ¿No? Entonces, yo quiero ver eh, un poco de qué se está hablando en este hashtag, que es el hashtag pleno del congreso, ¿no? Entro dentro del hashtag pleno del congreso y aquí me están apareciendo ya unas de tweets y tal y yo le doy aquí a la herramienta, ya si veis ha cambiado, ya no me aparece como PDF sino que me va a descargar los tweets como base de datos, o sea como dataset, como set de datos, como conjunto de datos ¿Vale? Dice pleno del congreso, le puedo poner una descripción si quiero, lo que sea, y le puedo dar incluso, decir que directamente me lo codifique como algo concreto, ¿vale? En el momento no le voy a dar a nada, le voy a dar simplemente a capturar. La capturamos, autorizamos esto en nuestra cuenta de Twitter y automáticamente vamos a ver cómo empieza a capturar tweets me ha capturado 1.000, 1.200, 1.300, 1.500. Más o menos los que decía, no los captura todos, todos, pero más o menos los que decía Twitter que estaba viendo en ese momento. 1.481, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo ya es una base de datos que ahora vais a ver cómo se comporta el en vivo con ella. Yo en el en vivo me puedo ir aquí, me voy de nuevo a Files y creo un nueva carpeta que se llame redes sociales, por ejemplo. Y dentro de la carpeta redes sociales yo le digo, quiero incorporar datos de n capture, ¿vale? Y estos datos de n capture, pues yo aquí los secciono. Este es uno que hice el otro, ayer de prueba y este es el que acabamos de hacer, pleno del Congreso. Si no me aparece directamente esa carpeta, pues busco en la carpeta donde yo lo haya guardado, ¿vale? Generalmente en la carpeta de descargas y, y listo. Y le damos a importar. Cuando le damos a importar... Ya aquí lo que nos aparece es un archivo que, fijaos, fija, es un, un dataset, como si fuera un, un archivo de Excel. Si lo abrimos, mira todos los datos que directamente nos está recogiendo. No ha recogido 1.481 tweets y no ha dado la identificación única de cada uno de esos tweets. No ha dado el username, de, eh, o sea, el username, el, el nombre de usuario eh, de, de cada uno de ellos no ha dado el tweet, imaginaos, eh, el, no ha dado ya la información textual, no ha dado el, la fecha, no ha dado quién lo ha retuiteado, no ha dado el número de veces de retuiteo, no ha dado los hashtags que se han utilizado, no ha dado incluso datos de la biografía de la gente que, que, que, ha, que ha escrito ese tweet, no ha dado su nombre, si tienen puesta localización, no ha dado su localización. No ha dado su web. Incluso si tienen activadas las, las coordenadas en su teléfono móvil, no ha dado las coordenadas desde donde se ha puesto el tweet. Cero privacidad, efectivamente. Pero eso es algo que permite luego nosotros ya, evidentemente, tenemos que hacer investigación con estos datos de forma, de forma ética. Pero claro, esto en términos éticos, que sería otro curso totalmente distinto, tiene mucha, mucha cuestión. Porque claro, aquí lo que tenemos es, bueno. El recogimiento de información pública que hay en la web, pero donde aparecen datos que quizás nosotros como investigadores tenemos que ver si queremos utilizarlo o no queremos utilizarlos. El programa incluso, fijaos, nos hace ya sociogramas de cómo se han comportado esos tweets y esos retweets de forma directa. Fijaos, está cargándolo porque son un montón de tweets, pero ya directamente nos ha marcado aquí, nos ha hecho una especie de mapita de cómo se han configurado esas comunidades. Hay aquí una comunidad que se está repitiando entre sí y aquí otra comunidad que no tiene mucho que ver con esta. Si lo analizáramos de forma más profunda y si fuéramos a los discursos, posiblemente veríamos, pues que seguramente estos son de una índole política y estos son de otra índole política, es posible que uno esté escribiendo de forma más positiva, de forma más negativa, ¿vale? Entonces, ya directamente nos da muchos datos. ¿Qué podemos hacer también con, con esto? Nos podemos ir a la parte de donde estábamos, a la, al, al, al esquema, y le podemos decir también que nos lo autocodifica. Es decir, nos voy me voy aquí, señalo perreno del Congreso, desde eh, aquí, y... Eh, que se me cambia lo de cambiarle el nombre. Perdona. Y le voy a autocodificar. Y aquí me va a utilizar aquí cada vez que lo utilizamos con, con twitter tendremos que utilizar este cuarto punto, que es utilizando el estilo o la estructura del, del, de los datos. ¿vale? Como tenemos un, un Excel, lo que vamos a hacer es utilizar el estilo o estructura, le vamos a dar a la siguiente y nos va a decir cómo quiere que se codifique. ¿Cómo quiere que se me codifique esto? Entonces, lo que me va a decir, hay incluso una categoría específica para casos y códigos predefinidos por columnas de Twitter. Es decir, nos va a crear un código por cada hashtag y nos va a codificar en los tweets a cada uno de ellos de forma automática. Nos va a entender que unas cosas son codificados y otras cosas son códigos. Nos va a decir, ¿qué quieres convertir en casos? Pues, evidentemente, esto es un hashtag enorme. Esto es un, es un, es un hashtag eh, muy grande. Entonces, lo mismo nos interesa tener a 2.000 usuarios como caso. o pues sí, podemos analizar el discurso de cada uno de, lo, de los hashtags. Sí, ¿Podemos, un, un, nos podemos hacer todo lo que queramos. Creo que lo que nos permite la máquina es crear casos dentro de cada uno de, de estas categorías. Voy a decirle que me cree caso por, por usuario y caso por hashtag. Y le doy a emplear, le doy a seguir. Entonces, me va a crear los códigos dentro o los nodos que en la versión española dentro de la categoría Twitter y también casos dentro de la categoría Twitter. Y le voy a dar a finalizar. ¿Vale? Aquí ya la herramienta, fijaos, me ha hecho, la, me ha hecho una codificación automática de, de, de estos... De, de estos de los tweets por hashtag y también en los casos por usuario vale yo puedo ya aquí hacer de todo no digo yo quiero ahora convertir solamente lo que es los tweets en un nodo porque quiero ver cuáles son las palabras que más se hablan yo le doy a tweet le voy a codificar selección y voy a codificación manual crear por ejemplo tweets Y en esa codificación manual, cuando termine, a ver que no se me acuerda el programa aquí, ya me van a aparecer con texto, toda, eh, toda, solamente esos tweets. Ya he quitado todo lo demás y aquí pues, ya podría hacer pues, el tema de, por ejemplo, el mapa de palabras, que es siempre muy eh, goloso para ver a simple vista de que, cuáles son las palabras que más se han hablado dentro de ese hashtag. Ya digo, estos son procesos más incluso de naturaleza cualitativa, cuantitativa dentro de un proceso de investigación cualitativa. Pero el truco, digamos, es ir combinando esa parte de la técnica que nos permite con esa parte del, del, del arte de incorporar a, a esos procesos de investigación la interpretación de... De nuestra, ¿no? Entonces, vemos cómo eso, pues, yo sin haber visto el pleno, pues, se ve que Adriana Lastra seguramente habrá intervenido, Casado, Presidente, Pablo, España, Vocero, y aquí incluso ya, incluso podríamos empezar a ver o ir entrando a, sobre qué temáticas se han hablado, ¿vale? Y entonces hacer ya el análisis que quisiéramos, pero para que, para que veáis que esa opción eh, eh, existe. Lo que se suele hacer, por ejemplo, desde temas de la docencia, a veces utilizar hashtag con los alumnos para que utilicen Twitter y dar respuesta a una serie de preguntas, ¿no? Entonces, luego yo puedo coger con la herramienta ese hashtag, descargarme todas las respuestas de mis estudiantes y ver en, en una globalidad cuál era la, la intencionalidad que tenían esos estudiantes en, en esa respuesta, ¿vale? Y os voy a presentar ya simplemente en dos minutos otra de las cuestiones que quería, que quería mostrar o de las potencialidades en vivo, que es la de utilizar en vivo como también gestor bibliográfico para eh, hacer lecturas de referencias bibliográficas de una forma más eh, general, ¿no? Entonces, voy a, en, en, en archivos, a abrir aquí una carpeta que se llame bibliografía, ¿vale? Y pensar que, pues, yo tengo aquí un zotero, que de hecho lo voy a abrir para que lo, vea, para que lo veáis, pero que no se tenga que actualizar ahora vale en el que yo he hecho una carpeta en una colección en Zotero que se llama Prueba y que busqué ayer por una serie de documentos sobre educación musical y neuroeducación. ¿vale? Lo busqué y se descargaron con su PDF. Yo en Zotero le, le di al botón derecho en esa colección, le di a exportar esa colección y la exporté en formato RIS con los archivos. ¿vale? Entonces, lo que tengo en el escritorio es un archivo RIS de esa colección de, de Zotero que yo puedo importar a en vivo de forma directa, ¿no? Entonces yo en en vivo cojo bibliografía, me voy a Zotero y en esta prueba que es donde tengo el RIS, le doy y aquí en los archivos están los PDFs. Le doy a abrir y eh, en, zote, eh, en vivo me permite pues eso incorporar y me permite una serie de cosas, pues bueno, crear archivos dentro interno y yo le digo que sí. Los puedo dejar también incluso como externos si no quiero que el proyecto se ponga muy grande, pero bueno, le, le doy. Y el programa automáticamente lo que me hace es incorporar esa bibliografía con incluso las notas que yo tuviera de Zotero o de Mendeley o de Bibtex o de cualquier gestor bibliográfico. Eh... Ah, vale, que no lo he hecho en bibliografía, lo he hecho y Bueno, da igual. Se me ha olvidado poner la carpeta de bibliografía. Pero aquí me aparece esa bibliografía, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo puedo, igual que he hecho antes desde aquí de estos textos, hacer búsquedas conjuntas de todos los textos que yo quiera. Entonces, yo puedo tener, de cara a la elaboración de un marco teórico, que estoy hablando, pues yo que sé, de cuestiones sobre neurociencia, ¿no? Y quiero buscar una cuestión muy específica, a ver en cuáles de estos textos aparece? Yo puedo hacer búsquedas de esos textos de forma conjunta. Yo puedo hacer codificaciones de cada uno de estos textos. De hecho, mmm, voy, a, voy a hacer, por ejemplo... Eh, uno, ¿no? Es decir, voy a hacer una este y este, por ejemplo. Y le digo que me haga una especie de codificación automática por temas. Y le digo que me deje música, estudios, educación, instrumento y neurociencias. ¿Vale? Y que me codifique solamente las frases. Que he hecho yo. yo lo podía haber hecho de más, ¿no? Pero me ha, me ha hecho una especie de análisis temático básico, lo suyo sería no hacerlo de forma automática, sino ir mezclando procedimientos automáticos con procedimientos de lectura personal, porque si no vamos a acabar haciendo investigación sin leer absolutamente nada, y eso es, es, es, es un, un fracaso, ¿no? Eh, lo que nos permite esta herramienta es crear también lo que se llama matriz de, de trabajo que nos permite en cierto modo resumir en torno a temáticas eh, cuestiones esenciales de texto. Imaginaos que eso, que vais leyendo cada uno de estos textos. Y yo voy añadiendo a mis nodos exclusivamente lo que a mí me interesa. Pues me interesa esta parte de aquí, y me interesa esta parte de aquí, me interesa esta parte de aquí. O voy haciendo eso combinado con búsquedas sobre los textos. Busco estas cuestiones, busco estas cosas y voy haciendo categorías. Yo luego puedo compartir eh, compartir el, un, una, una tabla que aparece aquí, que se llama matriz de campo de trabajo, que lo que me permite es, desde un, de un punto de vista simple, eh, si yo he hecho ese proceso de codificación mezclado, lo automático con lo manual, de forma previa, ver de un vistazo ciertas temáticas en torno a texto en torno al caso. Imaginaos un grupo de discusión donde yo he hecho ya la codificación y quiero ver eh, en un mapa grande, de forma más o menos sencilla, qué dice cada participante de cada uno de esos temas. O qué dice cada texto, de, para temas de revisión bibliográfica, qué dice cada texto de cada uno de esos temas. Entonces yo le doy aquí a la matriz y le digo eh, ¿cuáles son las filas? Seleccionar. Y Entonces yo selecciono los casos exclusivamente de, de los textos, perdonad es que aquí he mezclado oh, la parte política con... Estoy haciendo lo que no se debe hacer con, con, con en vivo, ¿no? que es mezclarlo todo y no tenerlo organizado, pero bueno, por terminar ya. Eh, aquí pondría los textos, imagina que esto yo lo tengo pues por autor, tal autor dice esto, tal autor dice esto, tal autor dice lo otro. Y en columna yo tengo eh, los los temas que, que, que he marcado antes, que me ha hecho de forma automática, que son educación, estudio, instrumentos, música y neurociencia. no Entonces yo ahora me, ve, me va a salir una tabla, como vais a ver, eh, no he puesto el nombre, el nombre, tabla. Me va a salir una tabla, en principio, en blanco donde aparece cada una de esas temáticas y cada uno de los textos. Yo solamente lo he hecho de dos de esos textos, no lo he hecho de todos, lo podría haber hecho de todos, de forma automática, de forma manual, o, o mezclando ambas cosas. Pero si yo lo estoy aquí y le doy a, a autorresumen de, esa, de ese conocimiento, de ese contenido codificado, el propio programa lo que nos va a habilitar es ¿qué ha hablado de educación? Este texto. ¿Qué ha hablado de estudio? Este texto. ¿Qué ha hablado de instrumento Este texto. ¿Qué ha hablado de música? Este texto. ¿Qué ha hablado de Imaginad, yo solamente lo he hecho con estos dos, lo podría haber hecho con todo, entonces nos saldría una tabla que tendrá muchos defectos si, si esa codificación es, es eh, exclusivamente automática, pero nos permite, de un vistazo, ver sobre qué hablan distintos autores de distintas temáticas, o en el caso de la investigación, sobre qué hablan distintos participantes de distintos temas, ¿vale?, y es bastante automático, es bastante útil y puede ser bastante útil como sistema de gestión de la información bibliográfica. Es decir, como complemento de Zotero para ir un poquito más allá de Zotero. Es decir, yo tengo Zotero para gestionar, para meter notas y tal cual. Luego lo meto todo eso que tengo en Zotero, en lo meto en, en vivo. Y en vivo también me va a ayudar a eh, detectar temas, detectar tópicos, detectar conceptos dentro de ese, de ese propio tema. ¿Vale? Seguro que tenéis infinidad de preguntas. Yo tenía aquí preparado, yo creo, muchas más cosas para hacer en muchas más horas. Se me quedan un montón de cosas por, por decir, pero creo que me he pasado muchísimo del tiempo. Te, Te pido disculpas lo primero. No, no pasa nada. Tiene todavía 166, lo que, lo que quiero decir que, que ha tenido mucho este yo La verdad que, que, que no conocía la herramienta, no, no, la, no la conocía de oír de y de conversaciones de cafetería con colegas, pero no he tenido oportunidad de, de verla como la hemos visto hoy. La verdad que, que estoy sorprendido. Estoy sorprendido de toda la potencialidad que tiene esta herramienta. Como bien has dicho, no son una herramienta de análisis cualitativo puede ser también muchas cosas cuantitativas. O sea, sí, cosa sí, sí, sí. Increíble. Además, esta última, esta última versión, Dani, está de hecho la, la venden de esa forma. ¿no? Le han metido, uh -huh. le han incorporado, o, se puede asociar con proyectos de SPSS, eh, está pensada para, para incorporar ya datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces, Oye, está muy pensado antiguo. en la investigación sí. mixta. Me dicen que quieren otra sesión. ¿Tú te apuntas a otra sesión para darle uno más avanzado? Porque imagino que eh, se va a quedar en Bueno, se puede, se puede ver. Déjame que descanse esta Semana Santa. Pero se no, puede, se puede Santa, ver. Sería no, no. para la semana de a partir del 20 el 23. Por eso digo que, que sí, sí, sí. Yo no tengo ningún, ningún problema. Lo podemos hacer vale. un poquito más avanzado. Ya me quito todo, toda esta parte de, de presentación de la herramienta. Sí, y ya podemos ver... cosas concretas, específicas. ¿no? Podemos, ver, podemos ver proyectos concretos, porque hay cosas que no he, que no he enseñado que son que son muy útiles, como es utilizar el en vivo para transcribir entrevistas, que, que lo comentaba gente por ahí. Utilización de, de por ejemplo... Cuando tienes entrevistas eh, en Word, pasarlas al en vivo y que automáticamente se te codifiquen mm. los discursos de cada persona de forma independiente, que eso también se puede hacer y hacer la herramienta de forma muy, muy buena. Mm. Entonces, mm. lo podemos... Yo, yo sí, tengo me imagino que también, uh, si sí, los que han asistido, los asistentes a, a la reunión, pues imagino que tras con el software si tienen posibilidades y tendrán preguntas que hacerte. Así que si el lunes o el miércoles 20, lunes 20 vale. o el miércoles 25, como me dice. Pero bueno, con tranquilidad ya contactamos la semana que viene. A ver si conseguimos Venga. descansar, que sea y Oye, Ramón. Eh, yo estoy eso, dispuesto a que cualquiera que me contacte por redes o por tele, no sé si lo haces, lo podéis hacer por Twitter o por Telegram o por donde queráis. ¿Vale? Si necesitáis ya, cualquier cosa vale. no tenéis nada que preguntar. Muy bien. Oye, Ramón, pues un abrazo muy fuerte, tío. Muy bien, muchas, muchas gracias, gracias, Dani. Y, y todo, una buena Semana Santa. Venga, igualmente, un abrazo muy fuerte, hasta un abrazo luego. muy fuerte y hasta luego. Hasta luego.